He jugado GTA San Andreas por mucho tiempo. Un día, me hice la pregunta. ¿Habrá algún mod que permita entrar a la casa de Sweet? El hermano del protagonista CJ. Lo investigué y efectivamente sí, lo quise instalar pero antes de eso, quise ver los comentarios para verificar si funcionaba, y me llevé una gran sorpresa por un comentario. He descargado este mod y he vivido una experiencia desagradable, no quiero volver a descargar tus mods, por tu culpa no vuelvo a jugar GTA SA por mucho tiempo. Ese comentario me dejó pensando, y eso que el mod no tenía vista previa, así que comencé a grabar por si las dudas. Antes de probar el mod quise ir a la misión Switch Girl, porque quería saber qué pasaba si mataba a su hito a su novia. Mientras hacia la misión, pensé en dos cosas, la primera, en matar a Sweet cuando lo salve y segundo, ese comentario en el mod de la casa de Sweet. Yo pensaba que todo saldría normal. Llegó el momento y me dispuse a matarlo pero... vino de la nada y atropello a Sweet, haciendo que fracase la misión, como no tenía nada que hacer, fui a conquistar un territorio atacado. Me dieron escalofríos de pensar en lo que había pasado hace un momento, ya con lo del comentario y el atropellamiento de Sweet, estaba muy nervioso que pensé que esa supuesta experiencia desagradable me pasaría a mí. Estuve un poco desconcentrado, ya que no paraba de pensar en todo lo que vi antes de esto, encima que los vallas venían y yo no quería usar trucos, el único que usé fue el de armas. Los balas me atacaron por montón, tanto así que toda la vida se me fue disminuyendo, estaba muy nervioso, pero no pude más, eran demasiados, que no pude contenerlos, y morí en la guerra de bandas. Aparecí en el hospital, y el cielo había cambiado de la nada. Tuve mucho miedo pues esto que pasó me hizo acordar más de lo que decía el sujeto de la supuesta experiencia, pero yo para comprobar eso, tuve que ir de una vez a la casa de Suiza y acceder. Pensaba que en algún momento me aparecería un grito o un screamer, no sé la verdad, tal vez me aparecería una cinemática oculta, las respuestas fueron muy confusas, robó un taxi, y el clima comenzaba a cambiar de la nada, la verdad tenía muchísimo miedo. Finalmente llegué al barrio Vi una flecha en la casa de Sweet Y me armé de valor para entrar Pero Sweet estaba aquí Pensé que era por el mod y salía de su casa Pero noté algo extraño y fuera de lo común no le podía golpear, intenté dispararlo, así que puse el truco de armas tipo 3, y le disparé pero no pasó nada, como si él pudiera atravesar los disparos, como si fuera un fantasma, o peor, como si solo pudiera verme a mí, ya que los peatones que habían parecían ignorarlo, y él no parecía interactuar con nadie. Así que entré a la casa y esto pasó. Apareció una cinemática de CJ en la casa de Sweet. En eso se muestra a Sweet, parecía estar triste o enojado. En eso Fejoka sale de la casa. La pantalla se quedó así por varios segundos, hasta que cargo otra cinemática. Al terminar esa horrorosa cinemática el juego me llevó de vuelta con Sweet, yo ya estaba más que aterrado, y más allá de cerrar el juego, quise matar a Sweet, pero nada funcionaba, hasta que empecé a insistir, cosa que fue mi gran error. Luego de esa experiencia desagradable, ya no quiero volver a descargar ninguno de los mods del sujeto, pues creo que no podré jugar GTA SA por mucho tiempo.